Las autoridades cubanas conmemoraron este martes el Día de la Rebeldía Nacional en recuerdo al frustrado asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. El asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba fue parte de una acción armada realizada el 26 de julio de 1953 por un grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro, con el fin de derrocar al dictador Fulgencio Batista. Pese a no culminar con éxito, el propio Fidel la calificó de una victoria política por significar el impulso al motor pequeño que echaría a dar el inicio de la revolución.